Esteban Abreu resultó herido de balas durante un incidente registrado en el sector Mirabal de la ciudad de San Francisco de Macorís por dos sujetos aún sin identificar. Estos se desplazaban a bordo de una motocicleta marca CG de color negro, según datos ofrecidos por la Policía Nacional. Los antisociales intentaron despojarlo de la pasola marca Ondalí de color negro. Tras la víctima resistirse, le realizaron varios disparos. Bueno, todavía es reservado, el pronóstico es reservado, porque no tiene ni 24 horas. Eh, el paciente recibió sí una herida de bala en, en flanco izquierdo, salió en el flanco derecho, eh, le enseñó varias porciones de intestino delgado, la cual se le hizo resección con anatomosis. ¿Intervenido quirúrgicamente? Claro, se le hizo una laparotomía, encontrando alrededor de 1.500 cc de sangre en cavidad, y lesiones en intestinos delgados Abreu se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro de salud privado de esta localidad Entra y salida, entró en el lado en el flanco izquierdo y salió en fosa equilibrada derecha ¿Por qué se encuentra en el área de cuidados lesiones? Claro, un paciente de cuidado porque es un paciente que tuvo pérdida sanguínea, mucha y lesiones un balazo, un tiro, uno no sabía lo que realmente había provocado Para su noticiero Telenor reportó Arismendi La Antigua